Um... Mm -hmm. Tierra renace el cantar, renace el cantar de un ser ancestral. Retumban los montes para celebrar, para celebrar que ha llegado el chamán. Alisten las trompetas, señores, para el carnaval. Creadores de agua y de tierra escura. Y al umbrar, parece alumbrar, parece alumbrar la flor medicinal. Señales de humo cubriendo el telar, cubriendo el telar de poder ancestral. Alisten las trompetas, señores, va el carnaval Creadores de agua y de tierra escucharán. Noche de pureza, espíritu de sal Aire, niebla, lluvia y aguas mágicas Brinden sus ofrendas y húdanse a bailar Pombo suena, casca, vela, anuncia, altar Noche de pureza, espíritu de sal Vel, anuncia la bella noche de pureza, espíritu vencedor. suena casa bella anuncia la noche de pureza, espíritu de I, I, I, I, I. Descubre nueva música en la radio encendida por sus oyentes, Kxp.org.